San Alfonso María de Ligorio dijo. ¡Qué gran secreto el de la muerte! ¿Cómo desvanece todos los deseos mundanos? ¿Cómo nos descubre la vanidad y la falsedad de las grandezas de la tierra? Las cosas que más se desean en este mundo, pierden todo su esplendor, miradas desde el lecho de la muerte. ¿De qué sirven las riquezas, cuando no queda más que un andrajo para cubrir el cadáver? ¿De qué sirve la belleza del cuerpo, si ha de convertirse en un montón de gusanos? ¿De qué sirve la autoridad que se ha ejercido, si ha de ser arrojada a una huesa y olvidada de todos? San Juan Crisóstomo dice, ve a una sepultura, contempla el polvo, los gusanos, y suspira. Ponte delante de una sepultura, mira aquellos esqueletos roídos de gusanos y reducidos a polvo, suspira y exclama, también yo he de parar en esto, ¿y no me acuerdo? ¿Y no me entrego a Dios? ¡Ay de mí! ¿Quién sabe si estas reflexiones que ahora leo son para mí el último aviso?